Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Continuamos aquí con God of War de PS4 Ok, con Kratos y Atreyu Vamos a ver Estamos aquí en Elheim A ver por dónde tenemos que ir A ver lo que tenemos que hacer Hace un tiempo que Que no lo juego Y bueno, vamos a ver Abrimos esto Con el cincel mágico Ok. Lugar es este? Pertenece a Odin. Reconozco su gusto atroz, sin dudarlo. Ojo con eso, eh. Vamos a ver. No sé si hay algo por aquí. Eh. Vale, tenemos nuestra chilla esta. Vamos cogiendo plata. Ya sabéis, para mejorar la armadura y todo. Las armas. Ok. Vale, ahí la espadita. No sé lo que estás haciendo. <ríe> Cuidadín conmigo, chiquitín. Mira eso. Es el otro. El de ti. Por fin, lo hemos encontrado. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. Omega, y arriba, a la derecha A ver, Mimi, este Bueno, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea No es El ojo de oro allí también, Cabeza. parece A ver, ese estir, claramente Viaja de algún modo, quizá mágicamente Pero, ¿por qué razón iban los la gigantes allí? a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas, son símbolos de tierras distintas. Claro, Significa ¿Grecia? ¿Guerra? Sí. ¿Cómo? Este lo conozco muy bien. <risa> Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. chao. chao me descubre ahí el mimi. Muy bien, bien. Interesante. ¿Cómo la revista? ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes y en las mismas narices de Odín. <risa> yo os prometí que os llevaría yo a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban. opciones. Cabeza. No lo ves, hermano. Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. Ya tenemos misión. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Fácil. Pues Ese nada. símbolo de la puerta del templo... Es un montón de runas juntas. Paz, unidad, Ea. Ya hemos realizado la fuga de Es un diseño de Tyr. Creó él sí. mismo esta puerta. Ahora tenemos que viajar de vuelta a Midgard. Vale. Esto ya está, ¿no? Ahí las runitas no tenemos ninguna pista ni nada más, ¿no? Bueno. No sé si tengo que romper aquí o algo. Puñetazo vivo. Vale, ponemos otra vez la espadita. Y ahí vamos. Venga, que tengo muchas ganas de darle fuerte a este juego. Y podemos terminarlo. Ya por fin hemos terminado el de lado a, parte 2. Así que maravilloso. En la que podamos le daremos también al Levi within y, y bueno, espero que, que os guste el contenido de, de mi canal Venga, aquí un ascensor de esto Chico Una charlita antes lo que viste Yo no vi nada <risa> Bueno, ¿No veniste con otra persona? Un anciano. ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? ¿Uno se sí. acuerda o, o. se hace el, el tontito? Marcha. Se hace el sueco. Venga, tenemos que ir al reino este. Bien. Volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? <risa> Por algún lado tiene que estar, ¿no? Creo que tenemos que ir para aquí Por el otro lado Venga, vamos a ver car. Aunque no hemos dejado ahí cositas en el ¿eh? Pero bueno Supongo que más adelante Vamos cogiendo todo lo que podemos Pero nos dejamos ahí cositas, ¿eh? El camino. Vale. mira el centro de los reinos. Para volver a Mirgad pulsa el triángulo. Ya tenemos el El Derheim. Reino disponible. Venga, volvemos a Mirgad. Pulsamos el triángulo. Y que gire aquí. Juego de luces. Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Baldur es hijo de Freya? Cierto. <risa> <risa> Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que obviamente lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya. ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Madre mía, con el Baldur! ¿Qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! pero no sé desde cuándo, si desde que Freya tuvo mi cabeza su voluntad o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. <risa> sí. Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur. Sí. Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. <risa> Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. Tiene que tener algún punto débil, digo yo. Bueno, estamos allí a 44 metros Vamos aquí a A preguntarle al enano Ok Let's go Vamos al puentecillo Ok Un momentito Una cosita rápida A ver Estamos por aquí Graficazos también, ¿eh? Un PS5 y un buen televisor se tiene que ver de lujo. Yo lo veo muy bien, desde luego. Mi PS4 y... Y el monitor que tengo, va muy bien. Venga, aquí tenemos al enano. Vamos a ver. ¿Puedes hacerla? <coughs> ¿Es un arma? El Brock ¿Armadura o algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? <risa> no sabemos ¿No? el enano. Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera marcar un no quiere llegar no. Lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues cápealo. Mira, este aquí el hermano Sindri. Este sí sin ayuda. Mira, mira si sabe. ¿Cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo no era capaz de empalmarme. Otra lo que ha dicho. No mejor ¿Eso es? Ahí tiene. ¿De dónde lo ha dicho? ¿Te que parece? Las manos. Hermano, ¿qué te parece? Cindri como No te quedes ahí parado. ¡Manos a la obra! ¿Qué? Mira, pues venga. ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Claro, he evolucionado. He evolucionado uh, con eso. <coughs> suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. Ya, pero pues todo va a juego. seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de drogul. Oh, ¿Ves? Genioso. Aceite de drogul. Médico. Ay, comadreja listilla. Comadreja. <risa> <¿Estás> <risa> para trucos nuevos. ¿Verdad? <risa> claro que no. Ah. Aquí está. Está muy bien, está no, muy bien también. No los comentarios, estos esto. de los ¿no? Muy gracioso La marca, ¿no? De ellos. Ya la van a unir. Han trabajado juntos. Y ponen su marca. La marca del herrero. Eh, ya tenemos la llave. Ah, de muy bien, bien trabajan. De veros juntos. Pero. La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya princesa <risa> Si no me vas a hacer llorar <risa> A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo El no No opina Está muy bien, está muy bien <risa> Le cuesta... Este trabajillo <ríe> No se da la mano al final Bueno, a ver si podemos mejorar nosotros algo o Lo que sea A ver, localiza La puerta misteriosa de ti Mira Ahora tenemos que ir a Jotunheim Vamos a ver qué nos dicen Que son muy graciosos ¿Lo no, por vosotros? Nada, me alegro de que lo arreglaseis ah. Bueno, a ti te podría decir lo mismo ah. Supongo que se me subió un poco la cabeza le dije lo que necesitaba escuchar mi opinión al respecto. Igualmente... Es gracioso. No debí haberte hablado así, Sindri. Eh, se está disculpando. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Ay, ay. Sí, sí, Ahora le habló la muy a malamente. <ríe> Sentimental. <ríe> Sindri Venga, tenemos mejora de armas disponible, mejora de la espada del caos y mejora del arco de, gar de garra. Pues vamos a ver. Aunque también podemos fabricar, pero... Vamos a, a mejorar. A ver si no ve, aunque no, no, no lo tengo muy claro. Comprar. Ataque único ligero. El ciclón del caos. Muy bueno, este hombre, circular que despega a todos los enemigos cercanos. Está muy bien la habilidad esta. Es un remolino ahí. Puede estar bien, lo podemos comprar y todo El ciclón del caos este Para la espada Puede estar bien ¿Cuánto me pide? 50.000 De plata Y, y 30 de... De oro de ejí Venga, yo lo voy a comprar, a ver Vale, el ciclón del caos este Lo equipamos Ahí Tiene aturdir y todo. A ver los encantamientos. Tenemos este, generar encantamiento legendario. También te comenta estadística aleatoriamente y puede tener una ventaja aleatoria. 50 de polvo encantado y 2500 de plata. Yo creo que puede estar bien. Aunque estos también podemos hacerlo. La suerte en 10. Poder reunir con 6. Y este, la reutilización en 6. Que yo querría, pero bueno, no tenemos ahí esos datos que nos pide Esos recursos No sé si hacerlo Este encantamiento legendario puede estar bien Esto no nos pide Polvo, pero bueno Vamos a golpearlo también Venga Ahí, gastando a eso Tenemos ahí, gastamos ahí Venga Unificación a poder rúnico y reutilización Un emblema Grabado de concentración Probabilidad alta, obtener con cada rechazo Ficar una bendición de poder rúnico Bueno No es que sea lo que más quiero, pero bueno A ver, lo voy a comprar Vamos vale. a Vender Estos es perdidos Mejorar, vamos a ver Espada del caos Tenemos ahí una llamita del caos Que la podemos mejorar Muy bien A tope Ahí, ahí de espada del caos realizada Tiene una nueva habilidad Disponible en la pestaña de habilidades Fenómeno Vale el Siguiente pues otra llamita del caos Y ahora el arco de guerra Aquí Sí, sí Mejorar Mejorar el arquito Ahí estamos Venga, perfecto Ahí, mejorado al máximo Pues bueno Al 6 lo hemos subido Las invocaciones rúnicas recargan por completo el carcaj de flechas de atreu. está muy bien ¿Otra vez? Comprar recursos Llama del caos Vale, necesitaríamos infierno rabioso de Muppert Pero bueno Esto sí podría, pero no lo voy a comprar. Aquí, fabricar armadura de pecho. No tenemos recursos. Vale. La era esta de la niebla maldita, Divaldi. Y los protectores de hombros. Tampoco tenemos recursos. La sala latente. Esto sí tendríamos, pero no me lo voy a hacer. Está guapa, a ver. de vigor. Nos quitan ataque y eso, y no. No es lo que queremos. Vale. Este, igual, no tenemos recursos. Tenemos que seguir ahí. Podríamos comparar, pero no sé. Fuerza 9, Defensa 42. Y los de poder arcano. Pero tenemos otro de auténtico guerrero. No sé. Yo creo que me quedo con los que tengo. Y a mover la pancera. Al no tener los. ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Al no tener recursos, pues. Me quedo con lo que tengo. Vale. Nada pasando. Creo que sí me da más ataque. A ver, vamos a comparar con el que tengo. Sí, tenemos un azulillo, ¿eh? Estoy donde guerra este de runa? Este nos daría un poquito de defensa. Este es fuerza, fuerza y vitalidad. Está muy bien este. No me lo compro, ¿eh? Pide 28.000. Estamos ahí. Un cinturoncillo. Venga, lo fabricamos. Jejeje. <ríe> ok. Favorece la fuerza. Genial. Ahí. Vale. Ya por lo demás. Vamos a mejorar la pancera. Esta que no hemos comprado ¡Tunante! Me dice <ríe> Vale, y ya está mejorado al máximo Ahora tendremos que poner la runa esa De encantamiento Vale Así que Nos salimos <ríe> Qué gracioso. Aquí Las armas Vamos a ver Clon del caos Este es el que no hemos, no hemos comprado eh Y aquí Puño de fuego Explosivo sí son los mejores que tenemos El pomo de espada este Está muy bien Venga, vamos a ver Este Aquí Nos mejoramos Tenemos el de la ira de los titanes también Y el de carga espartana Pero no hemos comprado este Pues vamos a mejorarlo con un poquito de experiencia. Otro poquito. Vale. Pues ya está mejorado. Con el L1 y el R1. Vale. A la armadura. Aquí. Tenemos dos ranuras. No sé si la del otro se la hemos quitado o qué. Vacío por el momento. Esta aquí la tendrá equipada, tío. Esta sería la suya A ver, ¿quién la tiene esta? No sé que la tenía, pero ya la tengo equipada Vale No sé a cuál se la he quitado Y ahora pues Me pondría esta del fuego, digo yo No sé 2 y 7 de suerte 4 y 2. Tengo un montón de sellos de esto. Bueno, vamos a ponernos esto. Si siempre el de arriba suele ser el mejor. Venga, tenemos algo por ahí todavía para mejorar, ¿eh? A ver, no sé por qué. A ver, la armadura esta... Sí, este no tiene más. No sé si le vendrán bien alguna runa o otra o qué. Defensa y reutilización. No sé. Vamos a ver. Esto es lo más complicado. Esto lo podrían poner más automático, más... No sé por qué me sigue ahí todavía. ¿Será esta o qué, tío? Aquí no puedo hacer nada. Tenemos esta y esta. No sé la verdad por qué está todavía ahí... ...encendido. Vamos a ver las habilidades. si podemos comprar alguna. y se nos desbloquea. Esta es la que tenemos que comprar ahora, ¿no? Y no tenemos ahí... No, esta está comprada Comprada Vale, esta sería Aumenta la resistencia A la interrupción de este ataque Bueno Venga, comprada Ahora esta Compramos Y esta Vale, la sobrecarga elemental Con el r El arquito El niño lo hemos comprado ya también Este también Bueno quiere vitalidad dice. Todavía tengo ahí lo de la armadura No sé qué, qué leche pasa A lo mejor me he dejado por ahí alguna a ver Ni idea, ¿eh? No parece Y que sin defecto del reino Como esta, ¿no? Claro No sé muy bien lo que hago, pero bueno A fuerza y suerte Tengo ahí Pero No sé por qué tengo todavía encendido lo de la pancera Pero bueno está limando a los reinos, ¿vale? Que es el mejor que tenemos. El L1 y el círculo. Bueno, supongo que vamos bien. Venga, vámonos. Ya me he harto hoy de. Arreglar el arma. Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave. O venga. Tiene que estar por alguna zona del templo. A 25 metros, me dice. Alguna zona del templo. Por aquí puede ser. Mirando la brújula arriba A ver, podemos mirar el mapillo o algo El templo está aquí, lo mismo... Sí, tenemos que buscar alguna puerta que haya por aquí por el templo Aquí parece que nos... nos alejamos Pero bueno Ahí seguimos Creo que es la última que había aquí en el pasillo este Vamos a ver Aquí, mírala. La tenemos. Lo hemos encontrado. Así que genial. Míralo, ahí está el símbolo. La runa de Tyr. Sí. Eso es. Venga. Las cerradura tenía aquí esta gente, eh. Jopeta. Venga, explora la cámara oculta de ti. Es este? Sé tanto como tú, hermanito. Hermanito, no dice ya. Al niño. <ríe> Bueno, empezamos. A ver. Disparo. Ahora. <ríe> Venga. El árbol. Sala del, viaje. sala del viaje. Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? No tengo ni idea. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba Es como modo espejo Allí el suelo, ¿vale? Y esto es el techo Pues bueno, vamos a ver ¿A dónde nos lleva esto? Ahí arriba Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante, pero ¿cómo llegamos? <risa> no desde aquí. Pues nada, habrá que seguir o algo. Ostras, se ha abierto eso. Es una puerta, pero claro, ahí estamos al revés. Estamos en el techo. Por aquí no. No hace nada. Aparecerán enemigos o algo. A ver, el atrevido se ha quedado aquí mirando la puerta esta por aquí. ¿Qué pasa? Otro puente. Bueno, bien, un santuario interior dentro de otro. Esos <risa> tapices parecen también obra de gigantes. Tir debió de hacer mucho por ellos. Vale, aquí con los tapices. Venga, a ver qué podemos descubrir por aquí. Allí se mete el niño, o como siempre en, en dificultades ¿Aquí hay algo? Parece que no ¿Y allí otra escalera para arriba? No sé dónde nos llevará tampoco Vale por aquí Parece que hay otro puente Bueno, vamos a ver la parte esta de aquí Yo creo que es aquí Pero no estoy seguro Vamos a ver vaya quiénes son El salón de tir Bien De momento bien <risa> Ahora vamos a ver Ahí está la Chisma esta Ah, esta es la runa que había en el otro lado también Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? sí <risa> Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta al revés Sí, sí ¿En qué piensas? Aléjate Vamos vale. a ver Vale <ríe> No hay nada más por aquí, ¿no? Yo creo que no Pues venga la... Vamos a ver Trato con su Ahora qué? Allí, Extraordinario. Allí. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas, podemos girar el templo. Muy bien. ¿Qué? Podemos girar el templo, madre mía. Eh. Oh, oh. La que lucha ya, ¿no? Está pasando? Mira, mira, otra. Los guardianes ¿eh? de las cadenas. Mira qué tío. No creo que vayan a atacar. Rompe las cadenas. ¿Quieres que lo lea? Venga. Chico, lee. En las estatuas. Las veo. Dice vacío. Mm -hmm. Ominoso. Oh, Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Auzer ¿Estás seguro de que no ¿Se nos abre por ahí o algo? ¿Dijiste que habría un camino? ¿No estamos viendo esto, tío? ¿Y viene esto? La lógica es vale. Habrá que darle aquí, ¿no? Supongo... Vamos a ver. ¿Seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos? Yo tampoco, la pero bueno. Pero que nos mm. lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tiri y tú sufráis el mismo tipo de locura. <ríe> es gracioso el Mimi. Parece que hay que ir por esa puerta. Y okay, parece que tenemos otra. Parece. Sí, Dios, otra puerta. Ah, es un mural de estos, creo, ¿eh? Aquí. A ver, lo. Otro más. Esto no viene muy bien. Dice se no, nada más llama que he visto. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Ostras, sí, el rey de los gigantes. Y algunas cosas más. Parece vale. que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. <ríe> Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurren las leyendas. Vale, 8 de 11 Más que un mito Muy bien Nuevo santuario encontrado Aquí tenemos una puerta para abrir Hay ruidillo por ahí, ¿eh? Está bloqueado esto De momento o sé sea, que tendremos que abrir esto Pero de alguna manera tendremos Ahí se si oye Algo, alguna Algún tipo de ¿De mecanismo? Un ejército. Otra. Estatuas. No son de los que regresan a la vida, si eso te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose demasiado en serio, ¿no crees? Ahí, donde se juntan las cadenas. A ver cómo llegamos. Vale. Ahí suena algo. El mecanismo... Algo por ahí, las cadenas están por ahí también. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Venga, aquí que hay el alillo. Vamos. A ver. ¡Otra! Sí, tío. Fíjate. Uf. Ahora tengo que correr para allá. A ver. Me dio ya. Sí, sí. Bastante <ríe> Bueno Vamos a ver Encontrar un... Eh, por ahí arriba Vale, también tengo para tirar el hacha A ver Vale, ahí sí queda parada otra vez con las trampas mortales <risa> Tío, es que esto es muy chungo, macho Como coja la de esta, a Me va a dar a ponerme No hay ningún punto <risa> Por pues arriba no sería mejor Madre mía, la que me van a dar Ay, ay, ay A ver, tendría que Claro Ponerme aquí, coger el hacha Apuntar aquí otra vez Dispara ¿Y ahora qué? Ay, ay, ay, ay, ay Para ¿qué? Okay, pero este no <ríe> Qué lío Por aquí no me deja, ¿no? Subir para arriba va, tío. Entonces No sé cómo hacerlo, ¿eh? Vamos para el otro, pero No hago nada Corre no, arriba. arriba Arriba era el tema Cachis o oh, con las trampas mortales, ¿eh? Es que, no, <ríe> tiene guasa la cosa A ver, es que no sé cómo subir arriba sí que hay algo arriba, pero no sé Uf, ¿Cómo vamos a subir allí arriba, tío? A ver No. Pequeño lío para el arma. Venga, se está parado. Y ahora qué hago. Otra vez con las trampas mortales. Es que son muy mortales. Exactamente. Y aquí ya no se abre, tío. Nada no, se me cierra ahí. Y esta se. Baja muy rápido. Uf. ¿Cómo paso yo esto, tío? Sigue sí, que para arriba hay unas flechitas también. A ver, el niño me dispara ahora. Pero no hace nada. A ver, no hace nada. Es que dice que hay algo arriba, pero no sé, tío. Aquí no hay nada. Se ve otro. mucho chungo esto, tío. ¿Cómo me pongo yo para que no me. Me dé. Desde aquí las flechitas para arriba, pero no.. No sé cómo va a pasar esto, eh. Por aquí. Bájate, niño, por ahí, métete por ahí, por el hueco Te <risa> no se agacha Como se agachaba, ahí, míralo ¿Qué Era ahora, niño, haz algo No sé para dónde ha ido, ni ¿Qué hace el nene? Atreyu Hola, Trafal, bienvenido Madre mía, ¿la qué hago, tío? A ver, este. Creo que tengo que quitar la hacha. No sé. ¡Ay, que en nene se ha salido! ¿Dónde está? A ver si sale, tío. ¿Por qué? ¿Qué ¿Este por ahí, niño? ¿Salgo? No me podía agachar, tío. Ah, si le paro allí el otro, a ver. Me va a dar, tío. A ver, a Muy rápido, ¿no? Una, dos, tres. Da, tío. A ver. Si el niño pudiera pasar para arriba, nos habrá salido, ¿no? Uff, es que es muy chunga, ¿eh? A ver, ahí tiene que ser A ver, recupero el hacha ¿Pero esta? Uf, ¿Y ahora qué? ¡No te salga. ¡Vara, para, para! ¡Uy! Y el niño podría ayudar algo, digo yo Dios, qué mortales son las trampas estas, tío. No sé cómo pasarlo, eh, trafar. Ay, ay, ay, ay. No sé cómo pasarlo. Debería dejar subir para arriba de alguna manera o algo. Me meto, recupero el hacha. Yo qué sé, tío. Y ahora qué. Hice arriba. A ver, muero. Muero. Help me, help me Ayúdame, Trafal <risa> Vale bien. las trampas mortales estas Es que no, no lo entiendo, tío Lo que hay que hacerle ahí al... Al ese El Niño podría ayudar de alguna manera Pero no sé Se ha metido o qué, tío Y Aquí me mata ya. A ver. Esto no puedo hacerlo así. Tiene que haber alguna manera. Eh. Congelado los dos. Los dos las dos puertas esas. Las dos trampas, pero. No sé cómo pasar. Vamos a la otra vez. Yo que sé. Vamos a ver. Voy a estar aquí a ver si hacemos algo. Está peor. <risa> Está peor todavía. Madre mía. ¿Cómo paramos por ahí de alguna manera? A ver. Hemos fallado. A ver en qué. Hemos para una. Estamos otra vez. Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve el ratón? Y perderte esto. No. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Hmm. El niño no sé qué hace. Si ayuda, si se mete por el hueco, ¿qué hace, tío? Vamos a morir. Tengo otro de este, pero voy a morir. Ah, ah, ah. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me ha quitado un montón de vida, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No he podido pasar y muerto no! <ríe> Os subo las trampas, tío Mortales <ríe> Esto Debería ser un poquito más fácil de pasar, ¿no? Digo yo, vamos Digo yo quién sabe cómo va a pasar esto a ver niño que no perdamos los de vista al niño esta me le da tengo que pararlo en algún lado se ha metido por ahí esto? o qué tío si es que no lo veo niño si se ha metido por algún lado Vamos a ver. Paramos vilmente. A ver en qué momento tenemos que parar esto, tío. ¿Lo pone ahí arriba, yo que sé. ¿Ves? A ver, ahora... A ver si lo podríamos parar también. Pero del momento... No, no, no, que me va a dar. Me da, me da, me da. Me tengo que salir, me tengo que salir. A ver si me da tiempo. No. No, muera. Ah. Eso es todo, pues. <ríe> Madre mía. Sense, sí, sí, está complicado. Sí que estamos apañados. Rafa <ríe> A ver, el niño. El niño, ¿qué hace? Se mete por el agujerito, ¿qué hace? Vale. Se mete, pero luego ya no sé. Y perderte esto. No Estás disfrutando, ¿verdad? Hemos perdido al nene, yo que no sé qué hacer con el nene. La verdad. A ver. Si no da tiempo ahora a pasar. Yo creo que allí hay un. Ay, ay, ay. Creo que ahí hay un hueco. No sé si me dará tiempo. ¡Ah! No me da, no me da. ¿Arriba de qué, tío? Arriba hay algo que. Bueno, no sé. Bueno. Esto sí me echa un poquito para atrás. Las trampitas estas de... le de... doy? Me ¿Lo paramos ahí demasiado? No sé. A ver, voy a intentarlo por aquí. Lo mismo hay que para este también. Hay otro hueco por ahí ¿o? ¿Podríamos pasar o algo? Venga, déjame pasar, hombre Ugh, Que no me deja, tío Nada A ver Nada, tío Y por allí tampoco Es que hay un hueco muy, muy, muy Muy chiquito Un momento que no golpe. Ah, que va, que va, tío Que no nos deja No nos deja Voy a buscar otra cosa Creo que me gusta a mí la batallita Y no los... No oh, los puzzles estos raros Las trampas mortales estas Que madre mía la que nos da yo tengo que estar con la de esas Yo creo, vamos la... Le doy y luego parar el otro De alguna manera Nada Ahí vale Nada No Ahora sí, ¿eh? Hemos parado eso Ahora ya Ahí tenemos otro, ¿eh? Vamos a buscar el hueco ahí Como podamos No Ya no le doy Complicado esto de la chita, tío Pero bueno A ver Nada, vamos allá ahí Vale Ahí tenemos otro ahora Pero es que esto es complicado Hay que hacerlo... ¡Ah, vale! Cuando vaya No le doy Por supuesto Creo que lo he hecho mal, pero bueno me va a dejar... Dop. Dop. Ah. Dup. complicado, eh. ¿eh? que que por por la de esa que que no le hemos dado bien, tío. tío fastidiado un poquillo el sistema. El rollo esto no, no le doy bien me pasa el otro laquito hay que hacerlo bien si no no una dos y tres ya vale están juntitos ahora vamos a ver a cuál le puedo dar Sería este, pero no No me va a dejar Con las cuchillas, tío Ok Además se ha pegado, ¿no? No, tengo que empezar otra vez Yo creo que le voy cogiendo el rollo Ah, que ahí no me deja Vale, pues hemos fallado ahí En la segunda, creo Puedo darle a otra Pero que no, ¿eh? estamos ahí Y no me va a dejar ningún pasillo ahí libre, ¿verdad? <ríe> Bastante complicado, tío, esto, eh No, no deja ningún pasillo No lo he hecho bien Mi, Mi intención era juntarlos todos Pero es que hay un montón Macho A ver, vamos a, parar, a pararlo aquí arriba, yo qué sé. Vale, si le doy mejor. No vamos a comer la chita, ¿eh? Tiene miga el asunto. A ver si podemos pararlo por aquí. Una, dos y tres. Ya. Vale. Y ahora el otro... Vamos a ver si no me fastidia. A ver cuándo quito la espada y a ver cuándo cuando paro este. A menos que me dé pasar darle a otro no sé es que ahora no puedo darle a lo otro El tercero ese no me deja El mismo empiezo de nuevo va a matar <risa> levántate hermano <Ay>. Very difficult <risa> más difícil que Vamos a ver. a ver si lo hacemos ahora bien, pues si no hacha mejor. Una, dos y tres, ya ¡Ah! vale. Y ahora ve este. Vamos, lo paro y de qué manera. Esto es la hacha, yo qué sé. Ahí lo he parado, pero ahora no puedo darle a ninguno más. Ahí no es el sistema, ¿eh? No, no le puedo dar a este Ahora ya Tendré que darle al segundo, digo yo Ahora No, lo he hecho bien No, lo he hecho bien quito antes de tiempo Ahora no le voy a poder dar a ese El rollo ese, pero que no No lo hago bien Y no hay quien pase idea, ¿Por qué no, que el el ¿Y esto? no hay quien pase, no. tío lo estás disfrutando, ¿verdad? Me he quitado demasiado rápido puedo dar ahora ves cuando paro el otro Me cuál le disparo es chungo tío y parece que se queda ya el huequecillo, ¿eh? No sé si pasar, si no pasar O darle a este O jugármela ¡Bua! ¡Pero pasé! ¡Pasé, pasé, pasé, pasé! ¡Oh! ¡Qué difícil, tío! ¡Por Dios! Dame mi hacha Menos más ¿Qué, tío? ¿Bichejo por aquí o algo? Muerto ahí. He polvo. Bueno, Más trampa. Ostras, con la cámara de tir esta. Qué chunga es, tío. ¿Tenemos un cofre o qué? No tengo la pinta, ¿eh? Ah, no, es un... una antorcha. Venga, pues ahora sí tenemos que cambiar lo de la espada. A ver dónde le voy a poner el poder. Dope. Dope. Dope. Tenemos que ir a por el poder <ríe> Madre mía, las trampas Bueno, vamos a ver esto como lo hacemos ahora No sé si tengo algo que abrir aquí ahora o qué Dope. Esto habría que hacerlo muy rápido, creo Vale, ya gira Pero vamos, a ver, sigue siendo una trampa mortal A ver, ¿cómo ¿Cómo hacemos esto? La puerta se ha quedado ahora, ¿no? No podemos hacer nada No tiene poder La ha pasado, el niño? Le habré dado yo un golpecillo o algo ya no hay más hueco de eso que él se meta ni nada. De todas maneras, no ayuda mucho, ¿eh? Y tenemos otro, tío. Creo que tendremos que coger este y pararlo de, de alguna manera. No sé dónde. No sé dónde. En qué momento. Vale. Vale. ¿Qué hace? Quita se pone, madre mía. Ay, ay, ay. Y hay más o qué pasa. No sé si puedo coger el poder. ¡Uf! Chungo. ¿Para qué? No tengo que coger el poder y meterme aquí. Vamos eh, hemos fallado Vale, lo cojo Llego de vuelta ¡Odio! ¡Oh, no tengo que darle a los tres a la vez o... He dado a dos Falta ese, ¿no? Eh. A ver si le puedo dar No le llego, eh. Voy a darle a este primero. Ahora... Mira que le había hecho, eh. Sí. Puede ser, eh. Puede ser, puede ser. Vámonos. Vámonos. vámonos! Bien, bien, bien. Lo logramos. Uf. Pero bueno, ¿por qué hacen esto tan difícil? <ríe> Madre mía No tengo ni ganas de volver a la otra trampa solo tenemos el otro lado Venga un cofrecillo Las cadenas Vamos a petar con las trampas, tío Vamos a ver los jarrones Un montón de, de vida Lo mismo me espero a ver qué hay aquí A ver qué es que encontramos <coughs> Algún poder o algo Vamos a ver Otro fragmento de la clave lingüística Fragmento bien. de la clave de Nile tres de cuatro, bien Me queda uno Qué chungo, tío Venga, tendremos que romper las cadenas de alguna manera Imagino Venga, vamos a ver El eslabón Toma ahí eh, Adiós cadena y oh, Dios, pistoleta. historieta oye, va a venir Luchita aquí, eh Luchita Vamos nuestro lobo Ahí Espadita ahí, buena. Vení, tenéis. Contro a cuesta. ¡Ostras! ¡Este es chungo, eh! ¡Ojo, ojo! ojo este reviento! ¡Toma ahí! Ahora vamos pegándole a esto. Le vale, queda más poca vida. Buena, buena, buena. La chilla es mejorable también, ¿eh? Pero bueno. obvio oh, que le da la ira a esta. Pero bueno. ¿Dónde está? Me reviento. Me la quito. La ira sartana. Ojo con el fuego, ¿eh? <ríe> Vale, pero eso había guardado lo de la vida sabía que íbamos a tener aquí Batallita Vale diario, de momento no lo quiero Chucha Vaya, musiquilla, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora Este es como escupía fuego, eh <risa> algo, pero no sé qué No sé si tendremos que volver, me imagino que sí pues, Imagino que sí Vamos, este que nos deja por aquí Plata, símbolo de la tenacidad Cero del valle Endurecido aquí Estamos otra vez en lo del ejército Bueno <ríe> No quiero volver por ahí Por la trampa Pero no hay otro sitio, eh tener que regresar por ahí me temo esto ya bruma, bruma. pues nada Mira no que tenemos que subir por aquí o algo pero parece que no así que a ver cómo pasamos esto lo voy a morir lo voy a morir que vienen El viento hay más juego Reviento. No, para allá no, para allá no, para allá no. <ríe> a la trampa no. Creo que podríamos ponernos en la chilla de, de hielo. Pero... Eh, pues si está caído, lo reventamos. Que me voy por aquí. <ríe> Vamos a ver el dinerito. Falta la otra cadena. Venga. Es la que. Lo vamos a tener Casi deseo que sea más difícil. No es raro? <risa> me tiras por aquí ahora, ahora están más... ¿Eh? Como deberíamos de haberlo puesto <risa> Pero qué difícil era ese, ¿eh? No sé ni cómo lo he pasado De suerte, imagino Pero vamos Y aquí estamos Nos falta uno, tío Nos falta este No sé cómo lo vamos a hacer Tampoco Vamos a ver Es de las trampitas la <risa> Pero tío ¿Por qué hacen esto tan difícil? Y se queda la mitad Pero no Aquí no sube No podemos hacer nada El niño si subiera ahí arriba es Que no sé qué hace por aquí el nene La verdad que arriba y algo Pero no sé la verdad Ahora me dejaré a subir. Ya no voy a poder. Sí, sí puedo, pero vamos, que no me sirve para nada. Qué no quiero subir para arriba, que me va a matar, que me va a matar. Que muero. No, el niño se sale. ¿Por qué te sales, tío? Del aguerillo. ¿Por qué no ayudas? Debería lanzarme una cadena Algo Está como justo, Está como no, como que no hace nada No le puedo ni dar al ¿Cómo hacemos esto, chavales? No, no tengo ni idea, eh No hay ningún hueco que yo me pueda meter y esquivar los pinchos, no hay nada Muy difícil, tío Yo este no No sé cómo pasa La verdad Habíamos de subir ahí arriba de alguna manera, pero Si le diera por aquí Al otro, es que no sé No sé qué sale otro, pero Ahí tiene que salir uno A ver si llegamos, pero... No sé en qué momento hay que darle. El... Allí, allí, lo tenemos. A ver. Listo. ¡Ay! No. Le había dado. No. Ah, bueno. Hay que apuntar bien, ¿vale? Si lo dio un niño arriba, tío. Vale, le tengo. ¿Y ahora qué? Venga, vamos para allá. Me va a pillar, me va a pillar. Que lo hemos hecho, que lo hemos hecho. Que lo hemos hecho, chavales. <ríe> no me lo creo ni yo. Madre mía, el niño no sé dónde está. Míralo. Otra trampa, por Dios. A ver, esto qué? No hacemos nada. Voy, voy. ¿Y esto qué? ¿Este? Ah, vale, la bombita esta. Ok. Bueno, aquí tenemos un de estos, ¿eh? A ver. Venga, a ver qué me da. Las alas de la serpiente del mundo. Madura de muñeca, Madura ofensiva de cuidado de la operación que favorece el poder rúnico. Vamos. Vamos a hablar del auténtico guerrero. Fuerza 10, fuerza 22. Yo creo que es mejor esto que tenemos puesto, desde luego. Nada más tiene para dos runas. O sea que. Podríamos ver la ranura. La tendría que extraer. A ver esta. El sello si de hielo de defensa. La traigo. Claro, yo creo que la podríamos poner Esta, por ejemplo O esta Venga, esta misma La del fuego Ahí, equipada Vale y Le podremos luego equipar esta en el otro lado le Traigo esta Y equipamos esta Que tenemos aquí otras dos Vale Pensa y suerte Ok Runa y reutilización Venga, pues nos damos este El de tenacidad Ahí, equipado Vale Nada, estoy pasando de ello Este no sé todavía porque está ahí Vale ver la del sello del hacha Esta, a ver si se la puedo quitar Y le ponemos una de estas Cuatro y dos, y 2 suerte Bueno, pues esta misma, supongo No Suerte tenemos mucha, pero bueno Eso es bueno Ahí, Equipado. Vale Y este es que no sé todavía por qué está ahí. Ahora, ¿no? Ya se ha quitado por fin. Ya vimos que ahí. Venga, vamos a ver. Vamos esto todavía. Y lanzarlo... ¿Dónde? A ver dónde lanzamos esto. El niño dice que venga a ver esto. <ríe> Yo también, Mimi. Yo también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pasamos esto? A ver... Es que no tengo ni idea ¿Qué le hago? Allí No tengo ni idea Vamos a ver Vamos a probar No hace nada Bien Yo qué sé Ojo, ¿eh? si tengo que disparar más ¿Ves cómo entro yo ahí? Madre del señor hermoso lo que allí tenemos que lanzar No tengo ni idea, ¿eh? Se ha perdido Oh, está para mí, ¿eh? El niño, no le va a dar. No. Bueno, pues tendremos que jugárnosla, ¿eh? Muerto. ¡Muerto! Vamos a ver, vamos a ver que... Qué chungo nos pone el tiro este. Okay. Nada, ¿no? ¿no? Por si hubiera algo, pero que. ¿Qué que hay aquí colgado. Bueno, el lo de la bruja o algo ¿Hemos roto ahí o no? Es que lo suyo sería subir por ahí arriba No lo sé Ah, me acuerdo otra vez la bombita Vale Y a ver si ahora nos sale mejor o qué Porque vaya tela A ver Bueno, rompe el suelo, pero. Vale, para vale, que suba esto. Vale, vale. A ver, me quedo aquí quieto. Y ahora tendría que bajar para abajo, ¿no? Vale. Estamos hecho, chavales. vale Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro Menudas trampas Pone aquí, ni que esto fuera Resident Evil Madre mía, los dioses Qué difícil no lo ponen ahí tenemos las cadenas Y el cofre, vamos a ver Aquí Si tenemos que luchar o qué Venga niño, dale ahí con la daguita Que está la cosa fatal Ahora podemos descifrar esas runas de Nilheim. Bien, trofeo ganado. Trilingüe. ¿Quieres ir? Somos trilingüe. Ahora puedes leer la lengua de Nilheim. Ya puedes acceder a Nilheim desde la sala del viaje. Fenómeno. Niño, a ver si descansa que tenemos ahora era. Está hecho polvo. Vaya telita, ¿eh? las trampita. Venga, vamos a ver, chavales. Se arme suerte en la siguiente... etapa. Venga. Vamos a ver. Vuelvo atrás y voltea al templo. Ya estamos. Ay, ay, ay. Que viene. Un boco. Toma este. Un no. Indiña, pero bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me ha dado! ¡No, qué chungos son estos. ¡Viene el otro! Pero ¡Este lo reviento! ¡Ja, ja, ja, ja! dios No estoy Sí, mira Lo reviento ahí Vale Mira, Spartana viene fenomenal Hay más bichillos, ¿qué? Sí, sí Joder, más bichillos Por ahí, que vienen Viene este, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay más, eh Por ahí, cuidado No los veo por arriba o algo, eh. No lo veo. Ah, están allí. ¿Qué tengo que eh, tirar ahora para allá. Una <risa> se ha llevado. Vale. Yo creo que aquí ya no iré más nada. Las cadenas, dice que volvamos para atrás. Pues venga, hay que jugársela. Vale, cae por aquí esto. Nos preparamos. ¡Vamos! estamos. Otra batallita. Cuidado, ¿eh? ¿Viene alguien? No, sí, sí. Cuidado, perdemos. <risas> Acá perdemos No tardemos. hay más, eh Toma esta Y esta Vale, tranquilo te lo atrello ¿Qué quiere que lo reviente? Pues toma Toma esa Y esa <ríe> Menudo arcato Ni de hielo le voy a dar yo este ¿Algo más? sí Muy bien, atrello. Eh, hey, hey. ahí. Hey, Por ahí quien sea me está disparando también. Sí, puede. toca un troll o algo? Vamos a ver. Ahí, ahí, el fuego. Toma esa. Estoy defendido con el escudo. Incrementado. ¿Conmigo? Sí señor. Esto va a dejar de el templo. Sí señor. Ay ay. Acordemos dejar de decir <ríe> gira el templo. Empieza a sonar normal. Ya no sé para qué voy. Aquí otra vez tío, Te he perdido eh. Vámonos. Uf. Uy. Ahora aquí, tío. ¿Verdad qué? ¿Hemos pasado? No lo hemos pasado. No era aquí, tío. No podemos todavía. Está esto bloqueado. Ahora, ahora, vale, vale. Muy bien. Ahora pero sí. Años, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Pim tenía una buena razón para crear. Vamos a ese obstáculo. Mantuvo yo Tunheim fuera del alcance de odín pero no se puede el va el en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos Venga. la vía de Tir. Con honguito aquí, lo la habitación. Vamos a ver. La puerta está ya. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. <risa> Vamos. Fuerte está el ¡Vamos! Mira, mira, qué cara hay. Toma, que le da la vuelta al templo. Toma, toma. Que la fuerza bruta sea vuelve a la, a la sala del viaje de ti mucho estar de tu parte hermano y no estamos muertos lo que es perfecto vale Ahí, a la izquierda creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí qué okay, vamos vamos entreo sube también espalda lo ve Simir <risa> nadie podría hacer todo esto solo esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos puede que discutamos okay. mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri, sí, pero sí. cuando colaboramos formamos un buen equipo y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. Sí, bueno, Nene. Hermano, el muchacho encontró su equilibrio. <ríe> ¿Qué tiene eso? Significa ¿Eh? que hablas con sensatez, Atreus. Sí, sí, por y primera vez alegra. en mucho tiempo. Muy bien, está madurando, está madurando el Atreus. Me Va cogiendo el rollo esto Te coge el objeto misterioso de ti. Madre mía. Ah, el templo está listo para ser invertido. A ver. Mirad, el árbol está boca abajo. O somos nosotros. Ya no lo sé. Yo tengo que ir. Allí. Sí. Ojo, es que menudo juego de luz. tenemos aquí, ¿eh? ¿Qué le hago? Que, que me el puñalillo, ¿no? Del niño. Venga, niño. No. A ver. Ah, no. Nosotros. Sí, sí, el chico. nene. Eso es, hay una máscara ahí. ¡Toma! Ahí. Para romper el sello. ¿Esto qué? Un artefacto poderoso, ¿eh? ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje. Muy bien. Déjame ver. de brazaletes que hemos comprado y tal, ¿eh? Poca broma. Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Ok, esta piedra Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Vale Sí, eso es, por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino Entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues eh, Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora mm -hmm. lo entiendes? El reino entre reinos La gemilla ahí en el hacha yeah, Bien, realizado un camino a Jotunheim Semilla experiencia Pero El reino entre reinos entonces madre mía. Dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? <risa> Por aquí no. Por allí. Vamos a ver. Hablas con los enanos otra vez a ver Ah, no esto es lo de lo del teletransporte vale para viajar que es lo que nos estaba diciendo el mimi no nos salgamos del camino tienda de bruja lo que pasa es que no sé dónde ir todo bloqueado el viaje y algunos que no, mira este por ejemplo Carga muerta, Marta A los tripulantes infernales A lo mejor alguna misión o algo Busca bravo en la mina de Lanshute Dios es malaquita Este también lo tenemos pendiente A ver Dirígete al almacén de Fafnit El principio, ¿no? El bosque salvaje no podemos viajar ahí Aquí una zona con, con niebla Aquí lo de la montaña Tampoco podemos Un par de sitios solo, ¿eh? Este y... Y este, no, tres Carga muerta Y este Dónde tengo que ir? A ver, el enano. Si me da alguna pista o algo, no sé. Podemos mejorar algo. Armadura de muñeca. Una abrazada de serpiente del mundo. Bueno. No sé si me lo puedo equipar o qué. Ok, ¿Sé que no tienen ranura? <risa> bueno, pomo de espada, Poma de hacha. No tengo aquí para ninguno, qué tío. Para, tenemos el puño de tan horny este. Vale, mucho mejor me falta la ranura El carca También lo podremos mejorar Lo tío Lo podemos disparar cuatro flechitas Genial Muy bien Está mejorado al máximo No hay suficientes recursos no hay suficientes recursos Vale Vamos a ver. Encantamientos perdidos. Recuperar todo. Ojo oh, del reino exterior. No sé por qué lo he perdido este. Vale. Pues lo recuperamos. Supongo. Eso era todo. Vamos a ver. Sí, tenemos los mejores. Eh. El puño este que es el mejor. Sí, sí. Y la rodela, tenemos lo mejor también. Y aquí los puños de fuego explosivos. Sí, son los mejores. Eh. Tenemos el golpe de hiperión. Menudo el hiperión. Y la ira del, del tártaro este Tiene más daño, tiene quemadura Está muy bien Esta es de área Y este es cuerpo a cuerpo Podríamos mejorar y todo este La ira del tártaro No sé son muy parecidos Venga, este es que de área Voy a mejorar este Vale Y lo equipamos Vale Ahí la del tercero. Con el L1 y R2 Venga Y aquí el ciclón del caos Tenemos ese Este y este Vale Cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y este de área el Ciclón del caos que lo hemos utilizado antes yo creo que está muy bien. Pues nada. Y aquí tienen la ira del lobo. Está muy bien también. cada área. Tarda más, son 105 segundos, pero bueno. Este es lo de los halcones. Nada, nos quedamos con el que tenemos. Venga. Y la misión. A ver, no sé dónde tengo. Tengo que ir exactamente. Vamos a ver. El mapa que me dice o.. Ir al.. al diario. De los reinos. De los reinos, entre reinos Pero el reino entre reino. Pues no sé. A ver cómo lo hacemos esto. Coloca los 8, Yelmo. no lo he hecho eso. Ya hemos colocado dos de 8. Todo es de la valquiria. Tenemos ahí... Valquiria derrotada dos de 8. Tenemos ahí misiones diferentes ahí. Sí. Esas son las que teníamos ahí en el mapa. La de carga muerta. Bloquear el reino Usar la mesa de los reinos para viajar a Nilghe O Muspelheim Y estos ya son todos los que hemos hecho Vale, vale Aquí tarea Encuentra todos los santuarios Las 0 30 cuervos Cámara oculta 5 de 7 Libera dragones Son las metas, los mapas del tesoro igual, tampoco creo que, que no hemos hecho mucho. Los códices... Pues bueno. A ver si encontramos esto de el reino entre reinos. Dice que aquí. Vamos a ver a dónde podemos viajar. Vale, podemos movernos, pero aquí este reino terreno, vale, lo he encontrado. Estoy flipándolo. Ahí. Entramos No nos separamos. Si en camino. El camino. El camino. El lo El camino. El camino. El vale Vale, camino. El camino. El camino. Lleva la piedra de la unidad al precipicio. Pues venga. Aquí es donde Tío saltó y la piedra de la unidad le protegió. Vamos a ver qué nos pasa a nosotros. Listo. Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. <ríe> fe, cabeza. Vamos a lanzarnos al vacío. Ahí vamos. Esto es increíble. Pensé que habría un puente. Esto es mejor que el parque de atracciones. Ahí en descenso. Uh, cómo viajas a este. Oh, cómo puedo tener náusea sin estómago. <risa> Venga, ha estado genial. Mira. La torre sabía que había la papilla. Asombroso. Cómo se esconde Estiga algo de La, la torre de Jotunheim reino, sacándolo al espacio que hay entre ellos. Muy listo, Tyr. Tyr. Está Jotunheim al otro lado. No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgar. Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo. Pero vale, ¿Está la torre? Los pequeños desafíos de tir nunca son tan sencillos como No sé si habrá algo por ya aquí o cuenta. no. ¿Algún cofrecillo oculto o algo? Parece que no. Pero no me fío. Vale. Vamos, a que por aquí Por la torre esta Seguro que más, más trampas mortales Usa la piedra de la unidad Vale, aquí va a haber tema Porque me están dando esto, que es vida Este me rellena el aire espartano, creo Sí Venga, vamos a verlo Otro sensor. Oh no, se lleva la piedra La torre está absorbiendo la energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer, la piedra cumplió su propósito Estamos ah. completando el hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea hermano Pero mm. después de esa caída seguro que ha pasado lo peor esto ella, Eh, que viene Se Sobrevive a las lanzas de, le, de los reinos ¿Dónde no ha salido, tío? Pero bueno, cuarta de piña, ¿no? Y vamos a liarla ya Más ah, que terminara. Yo. Ahora sí, cogemos la vida. Diario actualizado. Estamos ahora? Vamos a ver. ¿Estos ¿Quién eran Prole. Envenenarnos. La prole estalla al morir. Usa estas circunstancias para causar daño y derribar a enemigos cercanos. Son un auténtico misterio. Siempre aparecen en el grupo, pero al menos caen con bastante facilidad. Es cierto. No llevan armas, pero pueden convertir sus extremidades en punta afilada igual de peligrosas. Normalmente van a por padre. Intentan usar su superioridad numérica para vencernos. Ah, pero bueno. Parece Alpha. Se más, que viene. Que viene. ¡Ostras tú! ¡Cuidado, padre! Toma ese! ¡No te vayas ahora! Ahora se me va. No le he dado ni uno. Pues toma este. Eh, ese le hemos dado bien. Viene otro. Cuidado. No No me ha dado, eh. Uh, da, Oye. Oh, <risa> uh, estos son chumillos también, eh! ¡Suma! Ahí, no mueren fácil? Ven, ¿Dónde pues crees ama. que llevará ahora? ¿La vida? No, lo no sé. Confundió las habilidades, pero bueno. ¿Cambio de arma? Oh, no. ¿De nuevo, ángel? ¡Cielos! ¡Aquí vienen! <risa> Una por aquí. Estoy detrás. ¡Oh, este! ¡Oh, este! ¿Está tío? Ah, vale, este tiene... ¡Cuidado, padre! ¡Pues eh, puñetazo limpio! ¿No quiere? Ahí, te reviento. A ver lo que si viene a tiempo. Ya no. Ahora sí. Toma, toma, toma. El cuello, toma. <risa> Lo voy a derivar. Muy bueno, el Nene. Toma esa. ¿Cómo pega el al niño? Toma. <risa> ya tenemos suficiente. Ok. Bueno. ¿O qué pasa? Esto no me gusta. <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Viene el otro campeón. Corre. Sí, sí. El daudimón Toma este. Dale, dale, dale. Dale, dale, este. Dale, dale, tu colega. Mamma mía, mamá mía. El troll y el ogro. ¿Qué viene? Viene que esté de fuego, eh. Oh. Eh, eres partana. Te reviento. quito madre mía la que le doy toma hecha. y esta Ohoho. Uh, uh, uh, uh. Chúpate esa. <ríe> sí, no va <toma> esa dron. <ríe> <risa> Cuidado por Santi Cientos. A ver ese. Bueno, la otra parte podemos estamos? dejar, por si acaso Vale Esperamos el artefacto si sí, fuera de Artemisa Ataque cortante que protege a Kratos Echando atrás al enemigo cercano Bueno, de momento me lo, me lo quedo, no sé Ya lo veremos Amiga. A ver ahora qué pasa No sé Una puerta o algo Sí, parece ser que sí Mirad, estamos en Midgard. Ahí está el puente, lo conseguimos La torre Mirad, está en su sitio Genial Ahora la sala de Tir puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tir esto? Odin sospechaba que los gigantes Secreto un remanente de la esencia creativa De los Jotnar primordiales y tenemos la de la al dragón de la también su sí, la Mira de estar para a alguien, izado no entre los bien. reinos Muy bien Estamos Ahora completando la misioncilla. Ojo, vuelve a la sala del viaje de Tyr Y encender hasta los braseros, dice el nene Otro nombre. Venga, esto no Hoy viene no. bien Del mundo, no. 4 de las 8 Muy bien, ¿eh? No sé La reina quizás Uy, la Valkiria, que chunga Aquí ya nada, ¿no? Este ¿Qué? ¿Este qué? Ya lo encendimos Aquí No sé qué hace este Algo he hecho, no sé qué ha he hecho. Ah, vale, el ascensor. Pero no queremos ascensor, ¿no? Supongo, no lo sé. Ahí mismo abajo podemos encender más brasero o algo. 200 metros, ahora tendremos que ir para allá. Supongo también. <risa> que no se puede encender. Hay algunos que sí, hay otros que no. No sé si deberíamos de bajar ahí abajo donde. Donde el ascensor. Lo mismo no encontramos algún tesorillo o algo. Bueno. Abrazada encendible. Por aquí. Aquí este que le va a subir arriba va a tocar el cuerno. Pero ahora no es lo que queremos. Bueno, Esta nena ha dicho lo de la brasera Ya hemos que hemos encendido uno Pero no más aquí está, ya está cerrado y Todo esto no sé si Ahora hemos hecho bien o no A ver Sí, nos dice que vengamos para aquí ¿Dónde están los enanos también? Vamos a ver. Vale, y el teletransportador. Vale, de momento nada. Menuda pérdida de tiempo. Estamos todo el día aquí con los enanos en la tienda. Esto para el teletransportador. Bueno, lo que queramos ahora. Vale. Aquí estamos otra vez donde el árbol... Okay. No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. Eso quiere decir que... Que eliminemos los... Los cuervos de Odín. Es difícil también... Saber dónde están, pero bueno... A ver, tenemos que viajar otra vez, ¿vale? A Jotunheim. El otro lado, han dicho que mejor. Aquí. Esta es la manera de viajar que tenemos. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Jotunheim. ¿Sí? Te lava las manos, ¿eh? Gracias. ¿Te echáis un poquito de desinfectante, macho? El gel hid hidroalcohólico. Jotunheim, reino disponible A ver si lo encontramos Yo creo que este A ver Porque si no Venga, me da el reino Es el momento, allá vamos el de aquí Allí enfrente, creo Sí esto no va a funcionar No ¿Qué? No hay cristal de viaje Odio Él Debería de usar sus propios ojos para refractar la energía Una última protección Odio ¿Cuál Falta otro entonces Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar Lo vale. siento chicos, pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? que recuperarlo pasado. En cualquier sitio, me temo No nos rendiremos, debe de haber una forma Mirad. Es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña Cada vez que Odin volvía Quizás sepan algo Brock y Sindri Hay que volver a hablar con ellos Bueno Vamos ahí Creyendo que, que íbamos a viajar Pero no A ver los enanos A que nos cuentan Que estos saben Saben más que los ratones colorados Vamos a ver nos cuentan la amiguita. ahí. chicos una pregunta sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Minir vale. tenemos tarea Este sabe algo eh lo siento ahora que lo dices Odín me pidió que oh, Dios, que lo tiene guardado que se lo ha comido el ojo o que algo algún... seguro porque está ahí con que no puede que no. Caco Disculpas. Vale, ¿Vale, a la pota inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Dim vino a buscarme Para que construyera una estatua Con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma Y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos Creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor la que le enseña sus atributos al lago. Ostra, la, que se tragó la grande. serpiente. Es Sindri. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Oh no, <risa> otra vez, otra vez, echado la puta <risa> Deberíamos ver que Ay, tiene qué que la serpiente del mundo. Pues nada, vuelve al cuerno amigos, de la serpiente no se de más adelante, pero este es de que Oh Dios lo que tengáis que hacer, ahora. Eso es que va a marcha? Ya hemos mirado, la verdad Que no, no podemos mejorar nada Cojo de neblina infinita de Vivaldi. Ah, pero esto es para fabricar No, no tenemos los... Un objeto Vale, ya miramos antes y nos faltan recursos Tela Vale, supongo que matando bichitos lo que sea ¿Qué va a ser? <ríe> eh, Nada, nada Damos los de nivel 5 Tampoco Aquí Tiriéramos este Nada, nada, tenemos el telemán de los renos y todo, que no, no Yo creo que lo tenemos ya todo, eh Ya le hemos dado un repaso a todo y.. Tenemos el puño de Tajoni Este de Tajonto Que es mucho más potente Ahí necesitaríamos cenizas inesorables De momento no las tenemos y el de los reinos Que de momento no tenemos Nos falta platita, ¿eh? Pero bueno Vuelve pronto y tráeme lo que encuentres <ríe> Qué gracioso, Leonardo. Aquí sí, aquí tenemos algo por aquí Vamos. La furia de Artemisa, ¿qué me dice, tío? Ah, vale, que este es nuevo, este es el que hemos encontrado antes Está que Que protege a Kratos Echando atrás a los enemigos cercanos los y tal. Para cuerpo a cuerpo. Lo bueno es que se utiliza bastante. Bastante bien. Podríamos también. Aumentar esto, ¿no? Tenemos 32.000. Nos pide 6.000. No, bueno, yo lo mejor. Ahí. No sé. Y esto también. Ahí. Ahí. No sé por qué lo estoy mejorando Pero bueno 1518.000 16.000 de 17000 Bueno, yo lo mejoro todo Ahí. No sé si servirá para algo Pero bueno Este es que menos daño tiene, parece, pero bueno Creo que será importante ¿Vale? Así que muy bien Hemos mejorado a tope Todo lo que podemos y... y ahora nos queda hablar con la serpiente Mira dentro de su cuerpo Ah, ahora sí, lo veo. ahora sí tenemos lo del cuerno Vale Para llamarla Lo que ya no sé, ya os digo, lo de los placeros Me tiene ahí un poquillo mosqueado Vale, el cueno sería aquí. Echa ahí el lagartillo. Pero no le voy a dar de momento. No sé si utilizar el, el ascensor ese que hemos visto antes. Por pues si nos lleva otro basero o cualquier historia. Es que no lo sé. Si bajar. Vamos a verlo un momentillo. Vale. Si no, pues nos subimos otra vez para arriba, que tampoco mucho problema no hay Vamos a ver Mapa actualizado, embarcadero encontrado O sea que es nuevo, ¿eh? Embarcadero este Vale Eso va a ser Nuevo embarcadero, una nueva de esta Allí quizás haya algo Vamos con la cosita Venga Ahí Rocío de fuerza de indra Épico mi o presente de rocío de alabos del mundo otorga beneficios duraderos La fuerza aumenta en dos de forma permanente Ya ves tú, si es bueno esto Genial Mimir mucho ¿Por bien, entonces, supongo por lo que Odín hizo a los ya, ya no sé si tirar el o no poco de la de Víolmir, cuando organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes. Oro. Fue al en poco plata, de este caso. La Oro, oro, la no la oro, vista oro y los podrían haber inclinado la balanza oro. entre los Aesid y los Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes Aquí estaban en una playita por el pero bueno, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuervo a Jotunheim. Seguiremos más tarde. Sí. <risa> Un contador de historia fenómeno, El Mimi. Bueno y hay más cositas ahí abajo, ¿eh? No sé yo, pero bueno Algo hemos cogido Vale, ya nos quedaría lo de Lo del cuerno Para pa llamar a la serpiente Ahí la tenemos Vale, Y al fondo Super Super serpiente Vale, pero yo creo que es un buen momento para dejarlo por aquí Hemos hecho ahí bastantes misiones y hemos pasado ahí varias, varios reinos. Así que muy bien. Aquí sería donde tocaríamos el, el cuerno. Aquí arriba. Y seguiremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Aquí lo dejamos. Y lo dejamos aquí preparadito para, para hablar con la serpiente y a ver lo que, lo que nos espera en el siguiente capítulo. Venga, un abrazo para todos, Peñita Cuidarse mucho, chao, chao Sed buenos